Índice del curso de LibreOffice Writer impartido por Videotutoriales Education. Lección 1. Presentación del curso e instalación de LibreOffice. Lección 2. Presentación general de la ventana de inicio. Lección 3. Nuestro primer texto. Tipo y tamaño de letra. Seleccionar y corregir texto. Lección 4. Trabajando con el texto y guardar documento copiar, pegar y cortar, negrita, cursiva y subrayado, copiar formato y pegado especial. Lección 5. Trabajando con el texto. Subíndice y superíndice, color, mayúsculas, símbolos especiales y otros efectos. Lección 6. Trabajando con el párrafo. Alineación, sangría, tabuladores, espaciado e interlineado. Lección 7. Trabajando con listas, numeración y viñetas. Lección 8. Insertar saltos manuales y secciones. Lección 9. Nuestro primer encabezado. Introducción a los estilos. Lección 10. Trabajando con estilos. Estilos de párrafo, carácter y lista. Aplicar y crear nuevos estilos. Lección 11. Trabajando con estilos. Guardar estilos mediante plantillas. Crear esquema de documento. Lección 12. Estilos de página. Tamaño de papel, orientación y márgenes. Color de fondo, columnas y bordes. Lección 13. Estilos de página. Encabezamiento y pie de página. Nota al pie y notas al final. Numerar páginas. Lección 14. Trabajando con imágenes. Insertar y ajuste de tamaño. Lección 15. Trabajando con imágenes. Posición, alineación, anclaje y ajuste de imagen. Lección 16. Trabajando con imágenes. Bordes, fondos e hiperenlace. Lección 17. Trabajando con imágenes. Pie de foto. Lección 18. Trabajando con imágenes. Nombre, proteger, invertir, enlace y recortar. Guardar estilos de imagen. Lección 19. Trabajando con tablas. Insertar, seleccionar y eliminar. Copiar y pegar tablas. Lección 20. Trabajando con tablas. Formato de la tabla. Lección 21. Trabajando con tablas. Formato y flujo del texto en las tablas. Lección 22. Trabajando con tablas. Dividir y unir tablas y celdas. Lección 23. Trabajando con tablas. Insertar pie de tabla. Lección 24. Insertar hiperenlaces. Lección 25. Insertar objetos multimedia, contenido de archivos y otros objetos. Lección 26. Trabajando con diagramas. Editar datos, tipos de gráficos y personalización. Lección 27. Trabajando con marcos y marcos flotantes. Lección 28. Insertar nuestro índice general y página de portada. Estilos de índice. Lección 29. Insertar nuestro primer índice de ilustraciones y de tablas. Lección 30. Insertar campos. Fecha, hora, número de página, asunto, título y autor. Lección 31. Insertar referencias cruzadas. Referencias a un texto, a un encabezado o a una imagen. Lección 32. Insertar comentarios y marcas de texto. Panel de navegación. Lección 33. Herramientas de dibujo y galería. Galería Fontwork. Lección 34. Herramientas de ortografía y gramática. Buscar y reemplazar. Lección 35. Herramientas para personalizar menús y barras de herramientas. Lección 36. Herramientas para crear formularios. Lección 37. Herramientas para crear e imprimir sobres. Lección 38. Citas y referencias bibliográficas. Zotero. Firma digital. Lección 39. Salida del documento. Impresión a papel y exportar a PDF, HTML, TXT, JPG, PNG y a otros formatos. Lección 40. Salida del documento. Envío de documentos.